...de otra de nuestras estructuras principales del tallo... Y, ...y más importantes para la vida y para nuestras emociones... ...como, como lo es el mesencéfalo, ¿no? ...o cerebro medio. El mesencéfalo, mírenlo acá, está ubicado... Eh, ...alrededor del de, acueducto de, de silvio, acueducto cerebral... ...como lo hemos dicho. Tiene dos divisiones principales... ...en la parte dorsal el tectum... ...y en la parte ventral el tegmentum, ¿sí? Tectum o techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Muy bien. Eh, vemos aquí el, el, el acueducto cerebral, este espacio, ¿sí? que se ve en el centro. Y hacia la parte dorsal vamos a tener los, el tectum, o colículos superiores e inferiores, alrededor del acueducto cerebral, una sustancia llamada sustancia gris periacueductal, ¿sí? y ventral, ya vamos a tener el tegmentum, ¿sí? todo esto. Bien. Eh, como les digo, dependiendo de donde dónde hagamos el corte, como lo hicimos acá, pues entonces estas protuberancias, estos chichoncitos, se van a llamar los colículos superiores, ¿sí? que están en el tectum. Tenemos el, la sustancia gris colectual. Ya en el tegmentum vamos a tener diferentes núcleos, por ejemplo acá, el, el par craneal 5, ¿sí? eh, el, el par craneal 3, eh, tractos ven, ven, ven, espinotalámicos, estos serían... Eh, vías sensoriales y motoras la formación reticular que tiene que ver con el SARA, con el que mencionaba hace un rato el enisco medial, que también son tractos ascendentes y descendentes eh, que o sea, básicamente van a formar los pedúnculos, los tractos pe corticopontinos, los pedúnculos cere cerebrales, la sustancia negra, que produce principalmente dopamina, son células dopaminérgicas ¿sí? Eh, el núcleo rojo, que es un área eh, muy importante para, también para la postura y el tono muscular, el par craneal 3, el nervio oculomotor, que acá, y acá estará el núcleo del par craneal 3, como lo dice. Como lo dice ¿sí? eh, bien, y más al anterior, pues vamos a tener el de quiasma óptico y tenemos diferentes cortes del, del mes de encéfalo, Si ustedes se fijan en el centro, entonces, ¿qué podemos ver acá? Vean el acueducto cerebral en todo el centro. Vean el tectum al, en la parte más hacia la derecha, izquierda en esta imagen. ¿sí? Y ahí se van cambiando de los colículos inferiores hacia los colículos superiores. ¿sí? La sustancia gris peracueductal alrededor del tectum, digo del acueducto, qué pena. Si se dan cuenta. Aquí se ve muy oscurita y todo esto es sustancia negra, son muy grande la sustancia negra, varios pares. Aquí comienzan a formarse los eh, pedúnculos cerebrales. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? sustancia negra, colículos, eh, acueducto, sustancia gris acueductal, ¿sí? eh, y esto, diferentes núcleos, y estos los pedúnculos cerebrales. Por ejemplo, aquí, ¿sí? sustancia negra, etc. Estos serán los ojos, ¿no? ¿Cómo se va construyendo? Esto es otro corte, un corte más eh, caudal, ¿sí? más hacia la cola. Entonces vemos aquí el área tegmental ventral que produce dopamina, la sustancia negra, el tegment también como los, los, los pedúnculos. Y bueno, la sustancia grisperacueductal, la acueducto cerebral, los colículos inferiores, el núcleo oculomotor, que lo hemos visto, ¿no? Funciones del mesencéfalo de acuerdo a todas estas estructuras que, que acabamos de ver. Entonces, el mesencéfalo va a tener al menos tres funciones muy claras. Funciones sensoriales. A través de los colículos superiores e inferiores va a permitir la integración tanto de la visión como de la audición. Pero no es una función... Eh, como tal de, de discriminación. Uno con los colículos superiores e inferiores no puede discriminar objetos, solamente es capaz de localizar la fuente, la posición o el movimiento de los objetos. Entonces, es una, son estructuras muy primitivas que permiten procesar dónde están los sonidos o dónde están los objetos eh, visuales. ¿Sí? Y... E, se integra en dos funciones, podríamos llamarlo sensorial, pero también podríamos llamarlo atencional, ¿no? Es una convergencia de dos funciones sensoriales bien importantes, ¿sí? Sensori eh, digo, de dos funciones cognitivas, las sensoriales y las atencionales. En atención, principalmente con respecto a algo que se conoce como orientación atencional, ¿sí? Poder saber eh, hacia dónde hay que dirigir los sentidos para percibir, orientarnos en el espacio, ¿sí? Entonces, eh, ay, ¿qué pasó? Entonces, las funciones aten sensoriales, atencionales, de orientación que permiten dirigir los ojos, los movimientos, ¿sí? que dir permiten dirigir la cabeza, el cuerpo, hacia la fuente, ya sea visual o auditiva de los sonidos. Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, si ustedes juegan un deporte, si ustedes, eh, pues, eh, no sé, eh, por ejemplo, ustedes hace eh, ah, sí. ¿Alguno de ustedes juega algún deporte? Valeri ay no, profe, eh, no juego un deporte, sino que justo tengo una pregunta. Pero pues no, pero termino el ejemplo. Profe, ¿tú ¿Has jugado algún deporte alguna vez? Ah, sí, tenis. Tenis, listo, Valeri Tú has jugado tenis. Recuerden de prender la cámara cuando van a participar. Sí, para poderlos ver. Entonces, Valery, cuando tú vas a golpear la pelota, con no, la raqueta, ¿cierto? ¿Tú tienes tiempo de pensar hacia dónde, eh, eh, racionalmente y lingüísticamente, ver el color de la pelota, ver y decir, uy, yo quiero hacer esto, lo voy a pegar hacia allá, le voy a pegar, ¿hay tiempo de hacer todo ese pensamiento racional? No, profe, es algo como más de reflejos. O sea, el sí. hecho de la pelota, mirar la pelota y ya, golpearla. Es más, tú ni siquiera estás todo el tiempo viendo la pelota, sino estás viendo hacia dónde va a llegar la pelota. Estás anticipando el movimiento de la pelota. O sí, sea, uno de los primeros cosas que le enseñan, no se quede mirando la pelota, sino trate de anticiparse hacia dónde va a llegar. Sí, ocurre? exacto. Para un fútbol, básquetbol, lo que sea, uno no mira, como sino uno se está anticipando todo el tiempo. Esto lo haces gracias a los colículos superiores de la visión, que te permiten percibir el movimiento, la velocidad del movimiento y anticiparte hacia dónde va a estar la pelota para poder golpear la pelota efectivamente. Sí, cuando conducimos un auto, cuando estamos corriendo, cuando caminamos, todo el tiempo estamos usando nuestros colículos superiores e inferiores para poder ser funcionales con respecto, porque el mundo se mueve todo el tiempo o nosotros movemos todo el tiempo con respecto al mundo, ¿no? Y para eso también nos orientamos sabiendo hacia dónde tenemos que mirar, oír o movernos, la orientación atencional. ¿Cuál era tu pregunta, Valery? Eh, iba a preguntar que si eso, o sea, esto que estamos viendo de estas funciones, son las que se afectan cuando, por ejemplo, uno recibe un golpe en la cabeza, ya sea, yo que sé, en un deporte o un accidente, y que uno quede medio desorientado. O sea, si ¿sí son estas no, no necesariamente. Si se llegan a afectar estas funciones, es muy grave. Eh, lo, que, lo que ocurre es un cambio general en el funcionamiento más global de todo el encéfalo, ¿sí? Vamos a ver más adelante el tálamo y las conexiones de los núcleos inespecíficos del tálamo, ¿no? Entonces, el tálamo está integrando señales de, de varios componentes del cerebro para generar un estado de conciencia, para generar una noción del estar aquí, ahora, percibiendo, despiertos, integrando el mundo, ¿sí? En realidad lo que vemos es que el, cerebro, el encéfalo por todos lado está funcionando con, pa, pa, por partecitas, ¿no? y necesitamos unir la percepción visual, auditiva, el, el, la sensación del estar aquí, la sensación del tiempo y la actividad talámica a través de la resonancia de estas de estos núcleos in, in específicos va a ser muy importante, ¿no? Cuando tú consumes un fármaco, cuando tienes un golpe en la cabeza, un trauma granencefálico se llama, ¿sí? O estás bajo una situación de altísimo peligro, como estrés traumático bien intenso, puede ser que el funcionamiento metabólico, químico o la inflamación o el mismo trauma genere una distorsión en el funcionamiento global del encéfalo, ¿sí? Y eso va a hacer que el tálamo no pueda hacer bien su función de unir todo y entonces vamos a tener como esos estados de no saber de cómo estar medio sonoliento, no poder saber muy bien dónde está uno, pero no es que se esté dañando o se haya dañado el mesencéfalo, o oh, habría una alteración en el encéfalo es más de la actividad global de todo el encéfalo. Vale, profe, gracias. Vale, Hanna. Eh, ¿Prende la cámara? Sí, <risa> bueno. por favor. No, yo te iba a decir que, pues, es que te estabas hablando como de los deportes y eso, y pues yo iba a decir que yo practico patinaje, pero entonces quería poner como un ejemplo. Dale. y nosotros como muchas veces no, o sea, a pesar de hacer como la técnica de curva, los empujes y eso, no es como que uno diga como, ay, lo, lo tengo que hacer o cómo lo hago, sino que creo que uno al principio pues, es consciente de eso, como que se siente raro y como cuando uno está aprendiendo y o cuando uno lo ponen en el pasto y uno siente todo, pero ya después como que se automatiza y de hecho a uno lo llaman como a, a ese volver a, como a reaprender, cuando uno está haciendo las cosas mal, entonces por eso le dicen a uno, como, ay, no hagas las cosas mal, porque se automatiza mal. Entonces, sí, eso tiene que compartir. Sí, eso, el, el ultra instinto eh, Los que vengo, Esto, sí, y mira, por ejemplo, si tú estás corriendo, ¿cierto? Y de un momento a otro ves una grieta, ¿sí? O algo pasa corriendo, o, un, o otro participante se te adelanta. Tú no tienes tiempo ni siquiera de ver el número del participante ni identificar quién fue, ¿cierto? Tú respondes inmediatamente. ¿Sí? Haces ajustes corporales. Eso lo haces gracias a tus colículos. ¿Sí? Gracias. Hala. Muy bien. Otros componentes funcionales de... El... de, de, de, de tienen que ver con el, el, el movimiento. ¿Sí? Eh, en el mesencéfalo ¿no? Entonces el mesencéfalo también participa en funciones motoras, básicamente a través de la sustancia negra. La sustancia negra va a ser un centro de producción de dopamina y va a ser importantísimo para aprender a para tener aprender, sí, a controlar el, el, el tono muscular y la velocidad del movimiento y para aprender a controlar, en general, darle forma al movimiento, ¿no? Algo que se va que lo vamos a conocer como funciones extrapiramidales, ¿sí? Eh, daños en la sustancia negra, pues van a hacer que no se produzca dopamina y que no puedas iniciar adecuadamente el movimiento, ¿sí? Y entonces, si tú no puedes iniciar el movimiento, lo que vas a hacer es un, muchos intentos de movimiento que son eh, sin poderlos iniciar adecuadamente, entonces eso se ha reflejado con movimientos distales, como temblores. Y eso es típico de una demencia, de una enfermedad. ¿Saben cuál enfermedad es? La enfermedad de... Ah, sí. Parkinson. De Parkinson, sí, el Parkinson. es Y básicamente la causa del Parkinson es que se daña la sustancia negra del mesencéfalo. ¿sí? Por problemas, parece que autoinmunes y otro tipo de, de, de, de, de estrés y mala nutrición. Muchos dicen que el Parkinson no comienza en el cerebro, sino comienza en los intestinos. Hay varias, varias cosas bien interesantes sobre eso. Bueno, el núcleo rojo es un núcleo que tiene que ver con el tono muscular también y los pares 3 y 4 pues con los movimientos de los ojos, ¿no? Hay una película muy bonita, no sé, se si la recomiendo para que la vean, se llama La escafandra de la mariposa y es una persona que tiene una lesión por debajo del mesencéfalo en la protuberancia y solamente puede mover los ojos, porque lo único que tiene habilitado son los músculos de los pares 3, 4. O sea, puede parpadear y mover los ojos a la derecha, a la izquierda y ya, no más. Y con base en eso, pues escribe un libro. Ustedes vean la película que es muy bonita, es chistosa, es, eh, es muy interesante, ¿no? La escafandra de la mariposa. Y van a estudiar algo de neuro. Eh, y las funciones afectivas del mesencéfalo ya tienen que ver con dos áreas principales. La sustancia gris que ustedes leyeron, tiene que ver con respuestas emocionales, afectivas, estereotipadas. ¿sí? Respuestas de agresión, respuestas de huida, respuestas de cópula, respuestas ¿sí? viscerales, con los cambios viscerales que van a ir descendiendo hacia la protuberancia del raquídeo, raquidio, ¿no? con el quedarse congelado, con el sentir miedo. Entonces, todas las respuestas, eh, los comportamientos estereotipados que acompañan las emociones tienen que ver siempre con la sustancia gris sí, El dolor, el placer, ¿sí? los orgasmos, todo tiene que ver con la sustancia grisperacuaductal. Eh, y por último, el área tegmental ventral es también una... Entonces, acá en, se produce dopamina. La dopamina se produce en la sustancia negra y en el área tegmental ventral, ATV. Y la, la dopamina que se produce aquí va a formar algo que se conoce como el circuito de recompensa o de búsqueda de recompensas. ¿sí? Si esa zona no está lo suficientemente activa produciendo dopamina, pues vamos a tener un trastorno llamado anedonia o a bulia mejor, la bulia y es que no, no tenemos ganas de hacer nada, porque para querer hacer algo, el deseo, las ganas de necesitan de producción de dopamina en el área de tegmental ventral. La falta de deseo, en buena medida, es porque no se produce o no se libera dopamina a partir de las neuronas que están y se, y se extienden desde el área tegmental ventral. ¿Sí? Ese es el camino del deseo, podríamos decirlo, ahí, ahí inicia la ruta del deseo en el área tegmental ventral la pérdida de deseo para lo que sea tiene que ver con alteraciones en esta comunicación dopaminérgica. esto también le llaman el circuito mesolímbico dopaminérgico y si ya tenemos un exceso de actividad pues tendremos un exceso de ganas un exceso de deseo ¿qué enfermedades creen que se den por un exceso de deseo? que tengas muchas ganas de, de comer algo de consumir algo de comprarle lo que sea um, dime Rebeca Obsesión compulsivo no sé. El puede ser el trastorno obsesivo compulsivo. Hay un trastorno obsesivo compulsivo muy claro que, que afecta a muchos jóvenes. ¿Será hacia el consumo de qué? Eh, dime, Valerie. ¿Alcohol? alcohol. Por ejemplo, las adicciones al alcohol. Muy bien, María Juliana. Eh. Ay, perdón, ya. La adicción al sexo, la ninfomanía. Puede ser al sexo, puede ser a lo que sea, a comprar, a los zapatos, a la pareja, a, sí, a la, eso sí, a, la, a la tóxica, al tóxico, cierto a, a las drogas. Todo lo que sean adicciones conductuales o farmacológicas están relacionadas con una alteración o una hiperactividad en el, en, en el área tegmental ventral. Y las drogas adictivas, entre más adictivas, más cambios epigenéticos generan en las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. Sí. Eh, Sofía, ¿vas a decir algo? ¿Valerie? Eh, profe, tenía una pequeña pregunta. ¿Ese dolor eh, es solo el físico? O sea, por ejemplo, que si uno se golpea o también el tipo, por ejemplo, de dolor que si pierde un ser querido o algo así. O sea, o entra dolor. cualquier tipo de dolor o solo el dolor. físico. Eh, aquí principalmente tiene que ver con eh, percepciones de dolor físico, ¿sí? Ok, gracias. María Juliana, ¿vas a decir algo? Bueno, cámaras, no me están encendiendo las cámaras, y no les voy a dar más la palabra y no me encienden las cámaras. Listo, Rebeca y María Juliana y Valerie. Bien. Bien, hasta ahí sería el mesencéfalo, ¿listo? vean la importancia